Hola amigos? Buenas tardes, bienvenidos a su programa Miradas desde la Yalta, desde la regional Cochabamba de Avia Yala Televisión. Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar acerca de los 36 días de paro cívico en Santa Cruz. Vamos a tener en nuestro set a Gastón Núñez y vamos a abordar diferentes temas. Eh, también mucho se ha hablado. ¿Quién ha ganado? ¿Quién ha perdido? Más detalles con su persona. A continuación les vamos a presentar todo este tema, lo que ha marcado las agresiones ...físicas, psicológicas a diferentes personas y a la población que buscaba trabajar y también los medios de comunicación. De 21 días calendario, 21, a partir de la fecha, no responda favorablemente a este pedido, entramos en un paro indefinido... contribuya a la facilitación a la unidad de nuestro país y ojalá que hoy empiece también a levantarse la medida de presión que nunca fueron necesarias aquí nosotros queremos una respuesta del, del, del presidente del comité cívico que era, el censo era el 2023 y ahora viene que dice que logramos que sea el 2024 entonces para qué hicimos sí, ¿Para qué estuvimos en la calle? En cuarto intermedio. Levantamos el paro y bloqueos. Sin suspender nuestra lucha. Seguimos en emergencia. Bueno, como lo habíamos anunciado en el set, ya la televisión en su programa Miradas desde la Yasta. Tenemos al analista político Gastón. Núñez. Muy buenas tardes, Gastón. Eh, gracias por haber asistido a la sede de Avia la Televisión. Muchas Te gracias a ti. Un saludo cordial a los televidentes de Avia Yala Televisión. Eh, Gastón, son diferentes temas que hay que abordar en este contexto, en esta ya a punto de finalizar esta gestión. Eh, en primera instancia, ¿cómo ha visto la labor de los legisladores de oposición en toda esta gestión? Lo que hay que marcar con claridad es que a lo largo de estos dos últimos años yo entiendo que la postura política que asume la oposición en ningún momento ha tenido, yo diría, una especie de fuerza que contrapese a la gestión del gobierno del de presidente Arce. Es más, las variantes que sufren a partir de su poca comodidad en tanto quieran aclarar temas de índole en la asamblea, eh, en, en la corriente que se sigue manejando ahora incluso detrás del de tema del censo, en ningún momento ha habido acuerdos que digan por este lado hay que marcar la línea. Yo creo que la oposición política, y en esto hay que ser certero, no ha marcado la línea de comunidad ciudadana y creemos. Lo que hay que ser evidente y lo que es el común de... Eh, lo que vemos cotidianamente es que se ha instalado una especie de oposición al interior del propio oficialismo, que marca la diferencia. Es de ahí que tanto la corriente, llamamos ahora Evista, es más fuerte que la corriente opositora de comunidad ciudadana y creemos. ¿Por qué? Porque hace sufrir un quiebre terriblemente fuerte alrededor de los operadores del presidente Arce que son básicamente en dos personas por donde se ataca. Se ataca a su gabinete en dos personas, el ministro del Castillo y el ministro de Justicia. Es por ahí por donde discurre esta manera de operar por parte de la oposición, pero una oposición centrada en este último tiempo, ya no en la línea de los que en algún tiempo hablábamos, la oposición contraria al oficialismo. No, es al interior del oficialismo. Al interior de oficialismo. Eh, Gastón, se habla división dentro del propio, de la propia oposición. En estos últimos días se ha notado claramente en el tema, en la bancada de Creemos, de Luis Fernando Camacho. ¿Cómo viste esa situación? Claro que también ha sufrido quiebres dentro de específicamente Creemos. La comunidad ciudadana se ha mantenido muy al margen de este tema en lo que va la coyuntura del censo. Creo que eh, en, en esta línea han sido directos, incluso poniendo nombres. El diputado Gutiérrez creo que ha sido quien ha atacado a los miembros de Comunidad Ciudadana in, in, poniéndole el dedo en la llaga de los problemas que se han generado en este último tiempo no solamente a raíz del censo, sino coyunturalmente hemos visto repetidas situaciones que han obligado a que creemos a un momento que se desmarque de la postura que tenía su líder, en este caso el diputado. Ahora, Gastón, hablando con relación al tema del censo, eh, se ha generado tanto, un conflicto que ha durado más de 36 días de paro cívico en Santa Cruz. Desde su postura, ¿quién ha sido ganador, quién ha sido perdedor? Porque prácticamente la población es donde ha sido bastante perjudicada. El país ha ganado el día que el presidente Arce señaló fecha, lugar, bueno, en este caso, año, de la realización del censo. Y creo que el país estaba esperando que claramente sea el presidente del Estado quien estrabe este asunto. Cuando hace su discurso la noche del, no me acuerdo, el 8 o 13 de noviembre, fue el 13 de noviembre, en la noche, que el presidente hace el anuncio, y yo creo que ahí, automáticamente, si se vieran las fuerzas opositoras, sobre todo centradas en Santa Cruz, aplacan el asunto y al día siguiente en el cabildo de Santa Cruz dicen que aceptando aquello hay que perfilarse hacia el 24, 2024, para que lo traducido en un decreto se convierta en ley. ¿Qué se estaba diciendo ante el país? Que prácticamente la oposición se rendía daba paso a que aquello iba a significar ya una salida a este pueblo. El país tuvo que reconocer, se dio cuenta de que probablemente ese podía haber sido el inicio y el fin. Ponen 72 horas que no tenía ningún sentido. Las 72 horas se convirtieron en otra semana más de alargamiento de, del conflicto que sin sentido se llevó hasta los 36 días cuando Podía haber sido yo creo que en el día 15 o 20 de la mencionada huelga que sostenía al país en Vilo, sobre todo en Santa Cruz. El triunfo, reitero, fue de Bolivia y del gobierno de Lucho Arce en esa fecha calcada y que mostró al país la salida. Desde ahí sale un tema eh, bastante que ha generado repercusiones en Gastón, el tema de federalismo algunos grupos radicales, podríamos decirlo, ¿no? como la Unión Juvenil Cuseñista, eh, propio Luis Fernando Camacho y a Rómulo Calvo, hablan el tema de federalismo. ¿Qué significa esa situación? Yo creo que esto se intentaba buscar lo que el año 2006 ya se incorporó dentro del gobierno del de expresidente ex -presidente Evo Morales, la idea de marcar un intento de búsqueda de ...hacer que se construya un nuevo estado federal en el país. Yo creo que... Eh, ...este quería ser un olfato... ...como siempre yo traduzco lo que fue estos 36 días... ...una intentona capaz de imitar a lo que fue el 2019... ...tras otros 21 días... ...para ver cómo se armaba el país. Luis Fernando Camacho intentó buscar la articulación... De otras instancias como el CONADE, seguramente plataformas y otras agrupaciones de oposición, para ver cómo respondían. Le salió el tiro por la culata. No logró el respaldo. Por eso sale con el tema del federalismo como otra segunda arma, diciendo vamos a promover y buscar a ver si por este lado también se articula. No lo logró. Fue otra bandera de lucha. Seguirá siendo la bandera de lucha, pero ya no va a ser en la sí. dimensión que lo provocó, cuando todos decían el segundo cabildo nos va a dar esa posibilidad. Pero no fue así. La bandera del federalismo la toma Santa Cruz intentando abanderar cuando podían ser otras. Se habla bastante de que el décimo departamento, que puede ser Chaco, puede también entrar en aquella situación. Yo estoy viendo claramente que esa construcción de nuevo Estado va a significar todavía para mucho tiempo, porque va a obligar a llamar a una nueva Asamblea Constituyente que tenga que ver con claridad hasta dónde se pone ese tema. Bueno, Gastón, te permito realizar una breve pausa. Enseguida retornamos y más eh, conversamos acerca de este tema, de qué ha generado agenda política, agenda noticiosa en el, estos últimos días. Permito realizar una breve pausa. Enseguida retornamos con más de su programa Miradas. De Estela Ya. Estás viendo Avia ya la televisión, un continente de culturas. Megentelízate con Entel. Del 1 de noviembre al 31 de diciembre recibe 12.000 megas, 2.200 megas al activar tu línea y 9.800 megas con vigencia de 7 días, más un paquete de internet móvil ilimitado por 24 horas con tu primera recarga de 10 o más bolivianos en tu línea prepago. Y si habilitas una línea en un plan postpago, obtienes los mismos beneficios y lo mejor es que mantienes tu número y antigüedad. Entel. Actividad autorizada y fiscalizada por la autoridad de juegos. Este fin de semana, no te pierdas tu programa High Urbano, estaremos en el regional yu gi -Oh, La Paz. Con esta promoción ya no tienes excusas para conectarte a la fibra óptica de Entel. Del 1 de noviembre al 31 de diciembre, aprovecha la instalación por solo un boliviano de nuestros servicios de Internet Fibra, Fibra Empresa e Internet Fibra Corporativo. Y como si esto no fuera suficiente, paga solo el 50% el primer mes de servicio. Anímate y disfruta de toda la velocidad de la fibra óptica de Entel. Entel. Continúas viendo Avia Yala, televisión un continente de culturas. Bueno, gracias por continuar con su programa Miradas desde la Yacta. Bueno, seguimos conversando con Gastón Núñez eh, acerca de, esta, de este tema, esta problemática del tema federalismo, censo y las luchas que han sido fracasadas por parte del de Comité Cívico de Santa Cruz. Bueno, abor seguimos abordando el tema del federalismo. Tú manifestabas que una, una bandera de lucha que no ha tenido bastantes repercusiones a nivel nacional. ¿no? Claro que sí, esta intentona nueva de querer jalar lo que ya fue una demanda para ellos que articulaba el año 2006-2007 con esta búsqueda inclusive de colocar algunos departamentos cuando se constituían los llamados estatutos autonómicos que jalaron fuertemente tras la instalación de la asamblea constituyente, eran bandera dos tercios el tema de la capitalidad y el tema en este caso ya en la búsqueda del federalismo separatismo para otros porque de alguna manera está tratando de fragmentar el país. No es una corriente que va a madurar ahora. Yo entiendo que ha de significar todavía un tratamiento porque el país ha de fijar en otra lectura su apasionamiento político y también económico. Sobre todo, yo incidiría en el carácter económico porque estamos saliendo de una situación altamente conflictiva en materia económica. Hace un momento manifestabas, tal vez, la creación de un nuevo departamento en nuestro país. El Chaco sería... ¿Ya de alguna forma, a principios de estos próximos años o cómo ve esta situación? Este proyecto ha sido madurado ya inclusive hace un poco más de 15 a 20 años. Los eh, que otrora fueron grandes senadores y políticos en el sur, hablo sobre todo de Tarija, Chuquisaca y Santa Cruz, demandaron la importancia de la creación del décimo. Entiendo de que eh, esa demanda tiene que ser también articulada nacionalmente, promovida y respaldada nacionalmente. ¿Por qué? Porque lo que ha de promover, ha de buscar y con su consolidación, ha de ser eminentemente una lucha por un carácter eminentemente económico. Sabemos que en Santa Cruz están mayormente centrados los pozos petroleros, Chukisaca, con Huacaya, Ncahuasi por eso es Terchaco, y Tarija. Entonces, por ahí, el intento de la búsqueda está marcadamente necesaria eh, en este sentido de que se consolide porque hay porque el caudal necesario que quieren eh, esos tres departamentos en la búsqueda de instaurar un departamento o el de departamento. Bueno, eh, Gastón, ahora ya estamos a punto de finalizar esta gestión. ¿Cómo ha visto la labor en esta gestión? 2022 del gobierno nacional. Yo creo que entre lo que significó el 2021 hay que colocar en la dimensión primero de el rescate la recuperación. Yo le denominaría entre el final del 2020. El 21 significó la recuperación del estado que fue asaltado por ...por todo lo que representó el golpismo del año 2020. Este hecho le ayudó al país en su dimensión de reacomodo, de re, recuperación de nuestra economía asaltada, para re, con, re, readecuar un poco por dónde debe ir este gobierno de dicho Arce, que bien llama un modelo económico productivo comunitario, que es el modelo que intenta buscar en la consolidación, y se ha encontrado que el 2022 le ha dado frutos, ha redimensionado su política económica en la recuperación, pero también decir, ahora vayamos a, al ciclo que nos corresponde. ¿Qué es lo que quiere hacer? Es el relanzamiento en lo que él llama la reactivación económica. El tercer paso ya será altamente necesario, porque... Si bien vamos a tener un proceso de reactivación, se está hablando en el mundo de que lamentablemente vamos a sufrir el año 2023 una recesión económica producto de los resultados que ha sido este entuerto serio que ha vivido Rusia, Ucrania y la repercusión de este fenómeno en los países europeos ha de tener repercusión en los países latinoamericanos. Si son los países latinoamericanos, tenemos que estar va a significar, sobre todo en las economías de Argentina. Ojalá no sea fuerte en Brasil porque ingresará Lula en ese escenario. Ojalá no sea tan fuerte para Colombia, Chile, porque eso va a repercutir de alguna manera en la dimensión de cómo reacomodamos nuestra política económica en relación a lo que va a ser este fenómeno de la recesión. Sin embargo, yo creo, estoy todavía esperanzado, de que el gobierno ha de procurar en esa dimensión, a de readecuar su política en función de los nuevos actores. Qué pena, pero Santa Cruz ha de sufrir doblemente una especie de recesión a raíz de una pérdida de más de 1.200 millones de dólares, lo que ha sido los 36 días de pérdida de México. Gastón, se ha dicho mucho de diferentes organismos internacionales que Bolivia, hace un momento lo manifestabas, ha sido uno de los países que ha subido, sufrido menos inflación que en comparación con otros países, hasta europeos. Yo creo que sí, pese a todo, porque se ha intentado la búsqueda de la recuperación. Reitero, el primer tiempo, el 2021, no ha sido todavía de un relanzamiento. Recién este 2022 estamos en un proceso de aquello, pero es muy lamentable lo ocurrido porque el asalto, eh, a las arcas del Estado, producto del golpe de Estado de 2019, produjo serios, yo diría, huecos en la economía nacional que lo tiene que subsanar de a poco, porque este es para mí un elemento fundamental. Si ahora el país ha de entender que la economía es un nivel al que hay que darle mayor atención en políticas, yo creo que tanto el oficialismo como la oposición tendrán que entender el trabajo, más que las peleas inclusive por lo que va a venir ahora la aprobación del presupuesto general del Estado para 2023 otra vez va a ser otra lucha en la Asamblea de Legislativa hasta dónde creemos que eso es necesariamente potenciado también discutido debatido en la Asamblea Legislativa Bueno Gastón, el tema en televisión es bastante corto, sí. será en una próxima oportunidad que vamos a conversar de diferentes temas, ¿qué le podría decir previamente a la población boliviana. Para alcanzar este fin de año hay que entender que si bien tenemos todavía estos quiebres que nos obligan a ser desesperanzados por todo lo que está pasando en el país a raíz de un fenómeno económico, de una pandemia a la que hemos pasado, ojalá que el tema político no nos desvíe de la atención eminentemente necesaria de lo que es trabajar por la economía del país de la articulación necesaria de los pueblos, internamente hablaré de las organizaciones, que no intenten desviar la atención en un fenómeno de la lucha por el poder. Yo creo que no debemos entender por ese lado al país. Unitariamente hay que trabajar, porque el 2023, reitero, si viene ese problema económico, no desviemos la atención en temas que no son para nosotros importantes. Cuando hablan de la fractura y quiebre del gobierno de Luis Arce, no hay que entender por ese lado. Hay que entender por la línea por dónde hay que trabajar unitariamente nuestro país ante una posible debacle. Muchas gracias. Gracias Gastón, muchas gracias persona. Bueno, permítanos realizar una breve pausa, Enseguida retornamos con más con su programa Mira, ya. Estás viendo Había ya la Televisión, un continente de culturas.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 Fin del paro en Santa Cruz. Este fin de semana estaremos revisando lo más viral en las redes sociales. No te lo pierdas. NERS a las 17.30 de este sábado.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 Continuamos más con su programa Miradas desde la Yacta. Bueno, cambiamos completamente el rumbo de todo este tema, del censo, dejamos de lado este tema y en este momento hablamos en nuestro sector cultural. ¿Cómo se elabora el pan de Arani? A continuación, más detalles. Bienvenidos al sector cultural de Miradas desde la Yacta. Yo soy Tatiana Amador y en esta ocasión le hablaremos del pan de arani. Comencemos. El pan de arani es originario del municipio del Valle Alto de Cochabamba. Aunque ahora se vende en muchos lugares del país, la tradición destaca la producción de este pueblo que es característico por muchos de sus elementos gastronómicos. Entre ellos un pan de gran tamaño llamado mamagongachis Que luce algo así como un pan sarnita tamaño XL Arani es un lugar que rescata aires coloniales Conservando sobre todo el aspecto de sus casas de barro con techos de tejas Además del pan se dedican a la producción de papa, maíz, trigo y cebada Harina de trigo quesillo, manteca y mucho amor son algunos de los ingredientes de este pan tradicional Para comenzar el trigo que luego va a convertirse en harina es cosechado, trillado, lavado y secado para posteriormente molerlo en los molinos de piedra ubicados principalmente en Pocuata. Su proceso es muy especial ya que entran en juego dos principales factores la harina de trigo y el viento. ¿Y según? Entre las variedades de pan están las tortillas, sarnitas, bizcochos, las empanadas de queso y picantes. En este lugar, las panaderías que cuentan con un equipo organizado se dedican a producirlos utilizando hornos de barro con leña de molle o eucalipto. El mamagongachi, después pan integral chamili que se llama, después el pan de choclo de maíz el bizcocho la empanada pan con queso al medio hacemos también bizcochos especiales con almendra uvas pasas nuez con cocos bañado con cocos allá el mamagón gachis es bastante popular, su nombre en quechua significa para olvidar a la mamá, puede llegar a medir hasta más de un metro de ancho aproximadamente y está ligado a una tradición muy interesante. Se trata del proceso por el cual las parejas consolidan su relación, específicamente la pedida de mano de la persona amada a la familia. Estos negocios exponen las grandes piezas en canastas que las hacen mucho más deseadas, no solo por los bolivianos que visitan la región, sino también por turistas que se deleitan con su sabor. Estamos seguros que le gusta este pan tanto como a nosotros, y conocer más sobre su historia es acercarnos a nuestra cultura cochala, que es tan diversa y maravillosa. ¿Y a usted, ¿ya se le antojaron estos panes? Bueno, a mí se me ha hecho agua la boca viendo cómo se elabora y de qué manera es la tradición consumir el pan de Arani aquí en la Yachta. Bueno, en nuestro segmento tecnológico vamos a abordar el tema de los paneles solares que se van implementando en diferentes municipios. Bolivia cuenta con aproximadamente 380 mil familias sin acceso universal a la energía, lo que en consecuencia les orienta a utilizar velas y homecheros. Sin embargo, esto genera daño a la salud, a la economía y a la educación. Con el propósito de erradicar dicha problemática, la organización Luces Nuevas trabaja en que la población boliviana cuente con acceso universal a la energía, llevando a cabo modelos de proyectos, promoviendo estudios socioeconómicos sobre los impactos de velas y encendedores en hogares sin electricidad. Una ONG que se ha trazado el propósito ya de generar modelos de gestión conducentes al acceso universal a la, a la energía. El programa consta de seis pasos entre la identificación, diagnóstico, planificación, socialización, implementación y el acceso a la energía. La primera solución que ofrecen es la implementación del pico lámpara, que se recarga con un pequeño panel solar. Como una solución más amplia, presentan la batería de litio, que permite recargar diferentes dispositivos como radio, celular, laptop, televisión y hasta tres puntos de luz al mismo tiempo. Hasta el momento el programa Luces Nuevas realizó una implementación completa en cuatro municipios del departamento de Cochabamba y continúan trabajando para expandirse por todo el país. Hasta aquí llegamos con su programa Miradas de Te Ha sido un gusto poder acompañarlos. No se olviden que puede sintonizarnos todos los sábados y domingos a través de Avia Yala Televisión. Buenas tardes. Hasta una próxima oportunidad. <tose> ¡Qué al